Y voy a buscar un punto focal y dejar que mi mirada se vuelva tranquila, en calma. Voy a tomar unos breves instantes y voy solamente a apreciar la forma, el color, la textura de lo que sea que elegí enfocarme dejar que mi mente, mi corazón se concentren en esta simple y tranquila tarea de volver a estar aquí donde miran los ojos donde está el cuerpo sentado Estoy aquí con mi mente y corazón. Ahora, voy a inhalar grande y profundo. E ir poco a poco exhalando suave y tranquilo. Permitiendo que mi corazón, mi respiración, vayan poco a poco, alcanzando un ritmo tranquilo, en calma, suave. Poco a poco, voy a ir sintiendo mi cuerpo. Tomar conciencia, después de todo lo que he hecho el día de hoy. Todas las palabras que hablé, todas las acciones que realicé todos los pasos que di y todos los pensamientos que he creado hoy, cómo me siento en este segundo, poco a poco, tranquilamente, voy detectando que mi cuerpo Vuelva a sentirse tranquilo, en calma, en paz. Todas esas situaciones que viví ya se terminaron. Después de este largo día He llegado a mi rincón de paz. Puedo soltar de mi mente, soltar de mi corazón todas esas preocupaciones, todo ese eco de pensamientos que todavía permanece. Poco a poco voy alcanzando un agradable estado tan tranquilo Suave, naturalmente relajado, sabiendo que todo lo que sucedió hoy tenía que suceder, pero en este segundo. Yo soy capaz de regresar a mi espacio tranquilo, a mi rincón de calma y paz. Voy a permitir que toda mi atención de forma suave y natural se vaya ese espacio en mi propio interior a un agradable lugar donde yo vuelvo a sentirme libre, libre. de toda esa bulla de hoy. Puedo sentir como si me sabullera en este preciso segundo. Un segundo tranquilo de paz, de serenidad. Y así de forma natural volverme a experimentar a mi propio ser como esta energía del insuper yo soy un alma energía consciente espiritual eterna única especial vuelvo a sentir en lo profundo de mí esta memoria de mi propio ser de la esencia misma de lo que soy el alma volviendo a despertarse en mi conciencia como si esa energía mi paz de comodidad espiritual volviera a resurgir en lo profundo del ser. Después de tanto correr con tantas listas de cosas por cumplir, en este segundo en esta agradable sensación de paz el alma regresa a sentir quién soy en realidad. realidad. Eterna. Soy un ser de luz, un alma que originalmente estuvo plena, pura, libre, llena de amor y alegría, desbordante de paz. Y sabiduría, es volverme a sentir, como poco a poco, esa paz natural, esa agradable sensación de asumir esta libertad va volviendo a tomar forma en mi mente. Yo soy un punto radiante de energía de paz. Donde puedo zambullirme, cada vez más profunda, cada vez más silencioso. Como si fuera adentrándome en mi propia conciencia. Y el caos errático de mis pensamientos, poco a poco, lograr apaciguarse, reducirse y darme esta sensación agradable de tu almombra. Vuelvo a aceptar, apreciar y volver a valorar lo que soy yo. Lo que soy yo, más allá de tratar de cumplir con etiquetas, ideas, lo que soy yo. eternamente de la forma en que siento, reflexiono, existo, mi forma particular, original de ser lo que soy. Hoy vuelvo a sentirme en paz y puedo limpiar toda esa uña de preguntas y dudas sobre mi propia capacidad en esta agradable paz puedo volver a sentir a la energía suprema mi amor de tu mesa a la energía del alma suprema volviendo a reconocer mi amor de alma a alma al alma suprema como mi padre supremo que me abraza me acepta me protege y me guía el Padre mismo del alma que soy yo, envolviendo el alma en su luz divina como un capullo de amor tan profundo que ni siquiera el tiempo ha podido borrar esa condición de amor que tanto había estado buscando. Hoy se vuelve a abrir ante mí tan natural, tan cercano, tan especial. Ese amor que me hace sentir absolutamente aceptado. Un alma valorada, querida, apreciada. Así es como el amor del Ser Supremo me hace sentir en total paz, amor, seguridad. Me siento salvo, me siento protegida, aceptada, amada. Y dejo que ese amor se vuelva como un capullo de protección que va sanando mi corazón, un dulce amor espiritual que tanto me duele buscando y hoy se entrega para mí. vida suave, cada vez más consciente, más libre de pensamientos, y a visualizarme en un terreno natural, verde como un bosque. Donde puedo estar con el propio ser y no hay nadie alrededor más que yo misma o yo mismo. Y recuperar Esa sensación tan dulce de sentir quién soy yo. recuperar la libertad de ser con confianza, con entusiasmo, realmente. Me siento bien con el propio ser. ¿Qué tal si el alma suprema al oído me pudiera decir qué son las cualidades originales mi mismo. qué tal si pudiera escuchar a Dios, conocer, realmente conocer a este ser que decidió estar aquí hoy. El que escoge que quiere pensar, el que toma las decisiones, sí, nada de lo que yo he hecho es casual. En mí hay una gran bondad, hay un guía interior de luz. Mi propia intuición, la del alma. Y al conectarme con esa sabiduría interior, recupero la fe. la fe y se deshace el miedo. sería mi vida, sintiendo esa valentía, esa conexión de luz, dejarme sentir la sabiduría del alma. sería si me escuchara. en esta agradable armonía con mi propio ser. No hay conflictos, no hay contradicciones, solo soy, soy sin presionarme de forma tranquila. como si el Alma Suprema me ayudara a comprender mi propio lenguaje del alma. El Alma Suprema habla con tanta paz. Así, mi propia alma es igual. Su idioma es tan puro como el de los ángeles. Por eso comprender al ser requiere sintonizarme en esa frecuencia de energía y divina ir más allá del mundo físico hacia la luz Y más allá de los cambios a la quietud, más allá de lo bueno o lo malo, a ese estado de equilibrio. equilibrio, autocontrol, estabilidad emocional, no me influye en el mundo externo, soy un actor y saco libre de paz. Y desde este estado voy a ir inhalando profundo, llenando cada parte de mi cuerpo y esa tranquilidad, terminando el ejercicio, bañando la cabeza hasta los pies, encando. Solamente puedo ir abriendo los ojos y los tengo cerrados. Shanti significa Soy Soy La idea es como recordarnos eso, ¿verdad? Una y otra vez Y Para terminar el ejercicio con Con un mensaje positivo este es un mensaje sobre una práctica muy bonita que es silencio. Hay una parte del ser que es perfecta y que es pura. Y que no se ve afectada por las características imperfectas que has adquirido viviendo en un mundo imperfecto. Está llena de cualidades divinas. De modo que su estado es de constante plenitud de recursos y bienestar. Allí hay ausencia total de conflictos, no hay negatividad. Eso, eso la convierte en un punto de quietud, una profunda enriquecedora experiencia de silencio. Así busca tiempo para intentar llegar a ese lugar interno de silencio. Eso te procurará un beneficio incalculable. Ante todo, te va a permitir controlar tus pensamientos. Descubrirás, por ejemplo, que no hay necesidad de pensar tanto. Te bastará sentarte en silencio para que lo que necesitas surja sin el hueso. En segundo lugar, la experiencia de silencio te libera de las ataduras, de los patrones y condicionamientos negativos. Y así uno experimenta con facilidad la verdad de tu paz. Y dignidad interior. Eso te permite mantener la mente enfocada. El silencio es como uno de los estados de la meditación, ¿verdad?